la paciencia. Saber esperar con serenidad el tiempo de cada cosa, soltar la necesidad de controlarlo todo y vivir de momento en momento, permiten un estado tranquilo donde comprendes que todo llega cuando tiene que ser, ni antes ni después. La paciencia es una cualidad valiosa, que nos ayuda a enfrentar los desafíos de la vida con serenidad y equilibrio. Se trata de la capacidad de esperar con calma el tiempo de cada cosa, y de soltar la necesidad de controlar todo lo que sucede a nuestro alrededor. La paciencia nos permite vivir de momento en momento, sin preocuparnos por el futuro ni lamentando el pasado. A través de ella podemos aceptar las cosas tal y como son, en lugar de luchar contra ellas. Con paciencia, podemos ver las cosas con claridad y encontrar soluciones a los problemas de manera más eficaz. La paciencia también nos ayuda a mantener un estado mental tranquilo, donde comprendemos que todo llega cuando tiene que ser, ni antes ni después. Aceptar esta verdad puede ayudarnos a liberarnos de la ansiedad y la preocupación innecesaria, y a disfrutar de la vida con más gratitud y apreciación. Sin embargo, alcanzar un alto nivel de paciencia no es fácil. Es una habilidad que se desarrolla con la práctica y la conciencia. Puedes comenzar practicando la paciencia en situaciones cotidianas, como en el tráfico, en la cola del supermercado o en una discusión con alguien. A medida que practicas, podrás ver cómo la paciencia se convierte en una parte natural de tu vida, te ayudará a enfrentar los desafíos con mayor calma y te permitirá disfrutar de las pequeñas cosas de la vida con una mayor alegría y gratitud. La paciencia es una cualidad esencial que nos ayuda a vivir de manera más equilibrada y serena. Esperar con calma el tiempo de cada cosa, soltar la necesidad de controlarlo todo y vivir de momento en momento, nos permite alcanzar un estado tranquilo donde comprendemos que todo llega cuando tiene que ser, ni antes ni después. Y es una habilidad que se puede desarrollar con práctica y conciencia. La gente piensa que la paciencia es la capacidad de esperar, pero no es así. La paciencia es cómo nos comportamos mientras esperamos. La gente a menudo tiene una idea equivocada de lo que es la paciencia. Muchos la ven como simplemente la capacidad de esperar, pero en realidad es algo mucho más profundo y complejo. La paciencia, en esencia, es cómo nos comportamos mientras esperamos. La paciencia es la capacidad de mantener la calma y la serenidad en momentos de incertidumbre o dificultad. Es la habilidad de no dejar que la frustración, la impaciencia o la ira nos controlen mientras esperamos a que las cosas se resuelvan. La paciencia es esencial en la vida, ya que todos enfrentamos situaciones en las que debemos esperar Esperamos en una cola, esperamos una respuesta de alguien, esperamos a que algo suceda. Sin paciencia, podemos caer fácilmente en la impaciencia y la ansiedad, lo que puede afectar negativamente nuestras relaciones, nuestra salud mental y nuestra capacidad para tomar decisiones. Sin embargo, es importante recordar que la paciencia no significa ser pasivo o aceptar cualquier cosa que suceda. Significa ser conscientes de nuestras emociones y pensamientos mientras esperamos y trabajar activamente para mantener la calma y la claridad en nuestras mentes. Una manera de desarrollar la paciencia es practicando la meditación o la respiración profunda. Esto nos ayuda a calmar nuestra mente y controlar nuestras emociones. También puedes aprender a aceptar la incertidumbre y a ser más consciente de tus pensamientos y emociones. La paciencia no es solo la capacidad de esperar, es cómo nos comportamos mientras esperamos. Es una habilidad valiosa que nos ayuda a mantener la calma y la serenidad en momentos de incertidumbre o dificultad. Es una habilidad que se puede desarrollar y practicar y es esencial para tener una vida equilibrada y satisfactoria. La vida puede ser complicada, dolorosa y llena de altibajos. Hay días en que incluso levantarse de la cama es difícil. ¿Pero tú sabes lo que pasa? Resulta que siempre tendrás otros días, otras personas, otros tiempos y otras historias que hacen que valga la pena. Siempre será un nuevo comienzo, nuevas oportunidades. Las sorpresas, las coincidencias y encuentros pueden cambiarlo todo. La vida puede ser una montaña rusa de emociones, con momentos de felicidad y éxito, pero también con momentos de tristeza, dolor y dificultad. En estos momentos, incluso puede ser difícil levantarse de la cama y enfrentar el día. Sin embargo, es importante recordar que la vida es un proceso continuo de altibajos y que siempre habrá otros días, otras personas y otras historias que harán que todo valga la pena. Cada nuevo día es una oportunidad para comenzar de nuevo y dejar atrás los problemas del pasado. La vida también está llena de sorpresas y coincidencias que pueden cambiar todo de un momento a otro. Pueden ser pequeñas cosas como una conversación casual con un desconocido o una invitación inesperada a un evento, o cosas más grandes como un cambio de trabajo o una nueva relación. Es importante abrazar estas sorpresas y aceptar las nuevas oportunidades que se presentan. A veces, lo que parece ser una desventaja en un primer momento, puede convertirse en una oportunidad para crecer y aprender. Además, es importante rodearse de personas positivas y apoyo. Una red de amigos y familiares que nos apoyen y nos ayuden a ver el lado positivo de las cosas puede ser invaluable en momentos difíciles. En resumen, la vida puede ser complicada y llena de altibajos, pero siempre habrá otros días, otras personas y otras historias que hacen que valga la pena seguir adelante. Las sorpresas y las coincidencias pueden cambiarlo todo. Y es importante estar abiertos a nuevas oportunidades y rodearse de personas positivas. Ten paciencia, no te rindas, resiste. Pronto mirarás hacia atrás y dirás, ya pasó. Porque sé que podrá. Tú eres fuerte, aunque pienses que no, sí lo eres. Y créeme, no es casualidad que estés leyendo esto ahora. A veces, la vida puede poner a prueba nuestra paciencia y nuestra determinación. En esos momentos, es fácil rendirse y sentir que no podemos continuar. Sin embargo, es importante recordar que tienes la capacidad de resistir y superar cualquier desafío que se te presente. Es importante tener paciencia, mantener una mentalidad positiva y no rendirse ante las dificultades. Es cierto... Las cosas difíciles pueden parecer interminables en el momento, pero en algún momento todo pasará, y podrás mirar hacia atrás y decir, ya pasó. Debemos tener en cuenta que la paciencia es la clave para superar cualquier dificultad. Es importante no apresurar las cosas y permitir que el tiempo trabaje a nuestro favor. En lugar de enfocarnos en las dificultades, Debemos enfocarnos en las soluciones y en encontrar la manera de superar los obstáculos que se nos presenten. Es importante recordar que eres más fuerte de lo que crees. Aunque en momentos de dificultad te sientas débil y vencido, debes recordar que eres capaz de superar cualquier desafío. Es normal sentirse así, pero recuerda que no estás solo y que si estás leyendo esto es porque tienes una oportunidad de superarlo. No te rindas, tienes la capacidad de resistir y superar cualquier desafío. La paciencia es la clave, recuerda que las cosas difíciles pasan y no son para siempre. Tú eres más fuerte de lo que crees y no es casualidad que estás leyendo esto en este momento. Acepta la dificultad y sigue adelante, encontrarás un camino. En todo momento, vamos a tener que afrontar cosas que nos pueden Estar quietos, ese dolor, esa desesperación es lo que a veces nos hace arrojarnos a los brazos de la desesperación, siendo así, cuando tomamos las peores decisiones de nuestras vidas. El que es paciente, controla su mente, su tiempo y con ello, es capaz de entender que cada cosa tiene su momento.